En directo desde Murcia, ducentésimo nonagésimo sexto día consecutivo de protestas en contra del muro que está apareciendo en la ciudad de Andor. Hay buenas noticias, vamos a escucharlas. Dale, quítale, quítale. Buenas noches Vamos a escuchar las la buenas buena noticias hoy esté Joaquín en, en la playa y no puede dar no puede dar las buenas noticias pero bueno las daremos nosotros. Eh, hoy se nota en las caras de los vecinos las la noticias que como, como vemos, cuando son buenas y cuando son malas, corren como, como la pólvora y, y hoy es de esos días que podemos decir que las noticias son no son buenas, son buenísimas. Eh, no, muchas veces nos han llamado que estamos locos, que no teníamos razón, que decimos prácticamente como tonterías, que nos ponemos a todo, que no sabemos lo que decimos. Cuando empezamos a denunciar ante la Fiscalía la falta de declaración de impacto ambiental, el fiscal vio motivos para, para ello, y en nos dio la razón, y fue la propia Fiscalía de, de Murcia la que inició los trámites para denunciar que la hora de la llegada del AVE a Murcia era ilegal porque no tenía la declaración de impacto ambiental conforme se firmó en el protocolo de 2006 y en el 2009 con ese, se hizo esa declaración de impacto ambiental donde no aparecía ni catenarias ni AVE en superficie. Después, como todo el mundo sabe, se empeñaron en traer el AVE como sea, sin hacer el soterramiento. Para ello, se inventaron una vía lateral y unas catenarias que no aparecía por ningún lado. Ante toda esta injusticia y ante toda esta forma de no proceder y de no ver por parte de la plataforma cómo debía llegar el AVE, iniciamos unas actuaciones ante el Parlamento Europeo y ante la Comisión del mismo. Algunos nos gastamos bastante dinero pero bastante dinero en esa denuncia con el abogado. No voy a decir la cantidad, pero no son ni mil ni dos mil euros. Son bastante más. Lo llamamos Europa porque los abogados nos dijeron que allí es donde teníamos más posibilidades de que nos hiciesen caso y que de, eh, desde Europa se actuara. Y después de casi tres años o más, y después de estar allí, y que la comisión de del Parlamento Europeo con su presidenta su presidenta Cecilia Westrom iniciar actuaciones para, para preguntar de cómo iba a llegar el ave aquí pues hoy nos ha dicho que si el ave llega con catenarias o en superficie, o en superficie iniciará actuaciones económicas contra españa o sea nos sancionarán concretamente ...la Comisión Europea sancionará a España por incumplir... ...una directiva de la catenaria de la ...que no aparecía por ningún lado... ...por lo cual nos da la razón... ...a estos locos que estamos luchando... ...durante tantos años... ...a los que... ...se nos ha dicho de todo... ...y por lo tanto lo tienen ya muy muy fácil... ...no nos oponemos a que... ...por la vía provisional pasen los trenes normales y corrientes, los de toda la vida, para que hagan el soterramiento. Pero ya no hay que dar ninguna excusa para no consentir que no pongan ni catenarias, ni cierren el paso a nivel y que una vez que esté hecho el soterramiento pase el AVE. Está claro, primero soterramiento y después AVE y el paso a nivel abierto. Lo tienen, lo tienen fácil porque además además dentro de poco dentro de poco según nos comentaron en la última visita con el con el delegado del gobierno quieren abrir camarillas es decir que esa excusa que están poniendo de que quiere que lleguen a madrid lo antes posible se va a hacer por camarillas por el trazado natural de toda la vida de Dios que es como hay que ir a madrid ...y no por Alicante, dando media vuelta a España para hacer turismo. Según parece, en mayo, como máximo, estaría abierto Camarilla. De hecho, ayer hubo una licitación de un tramo de obra, por lo cual queda muy poco. Son pequeños pasos, lo tienen fácil. Estamos cada vez más cerca. Como decimos, olivica comía y huesecico al suelo. Esto es un gran paso, un magnífico paso. Ahora mismo somos portadas en todos los diarios digitales. Salimos, eh, tanto en las radios salimos los paletines de las 8 somos la primera noticia. Pero es porque tenemos razón, que nadie se lo olvide. Y por mucho que digan que quieren que llegue el ver, esos son cuatro gatos. Lo que quiere la gente en Murcia es soterramiento. Soterramiento ya, paso a nivel de aviento. No quieren aislamiento. Y solo quiero decir, y para terminar, una pequeña cosa. No nos podemos relajar porque nos queda muy poquito. Muy poquito, muy poquito. Pero no nos podemos relajar ni chispa. Ni chispa. Porque esta gente es capaz todavía, todavía, de darnos la vuelta. Como bien dice la vecina. Y la sentencia es bastante clara. No puede llegar el ave con una catenaria. Porque incumple la declaración de impacto ambiental donde no aparecía. En el año 2009. Muchas gracias. Aparte de lo que ha dicho Antonio, ahora mismo, a primeros de año, es que se adjudicó, lo único que faltaba para terminarlo de Camarilla, se adjudicó a la empresa Siemens la electrificación de las señales. Estaba previsto de que se terminase como máximo, máximo, máximo en septiembre y poder poner en marcha el despido de Camarilla a partir de finales de septiembre y primero de octubre. Lo que pasa es que el Partido Popular lo ha ido alargando en el tiempo porque se, se le solapaba con el tema del AVE. No tenía sentido traer el AVE teniendo a 10 minutos con un tren híbrido ir por Albacete. Y eso lo están alargando en el tiempo. Entonces, ellos de que se quejan de que tenemos un tren rápido para llegar a, a, a Madrid. Si lo podríamos tener a partir de septiembre perfectamente, tenemos, podemos tener ese tren. El ave, inclusive, lo podemos tener en dos semanas o tres semanas o cuatro semanas, lo podemos tener en la región de Murcia. Tenemos Beniel. Es que se les olvida que tenemos Beniel. Y Beniel es la región de Murcia. Entonces, las dos cosas son posibles. Porque está ahí días de Revenga, todos los días en Twitter, que si no es 10 días, que si no cuánto. 11 días, que no sé cuántos. Víjole, si llevan ellos 23 años aquí, no han hecho nada. ¿Por qué coño ahora estamos diciendo que en 15 días que no se nos no ha hecho nada? Vamos a esperar, vamos a darle tiempo. Todos sabéis que cualquier gobierno que llega a, a, a gobernar, entra en las consejerías, entra en los distintos ministerios y tiene que comprobar en qué estado está cogiendo esas carteras. Si a no le das tiempo. Yo lo no estoy diciendo ni lo estoy defendiendo. Porque yo soy de la opinión que hasta que no vea el soterramiento hecho aquí, yo no voy a parar y esa es la idea que tenemos que tener todos, este partido que este partido, me da igual yo me da igual que sea el que sea yo quiero ver el soterramiento y hasta que no esté el soterramiento ahí no voy a parar esa es mi intención y creo que la de todos y es la que ha dicho la vecina porque en cualquier momento cualquiera te puede dar la vuelta ...imaginemos que ahora mismo vamos muy bien y el Partido Socialista lo está encruzando... ...pero de por cualquier circunstancia no le sale, o tiene que hacer y convocar elecciones nuevas... ...el que venga dice yo de ti no me acuerdo, eso lo prometió Fulánico y además por saco la bicicleta... ...entonces con lo cual tenemos que estar eh, constantemente en, en guardia... ...pero lo tienen muy fácil, en septiembre podría estar funcionando camarilla. Y en septiembre también, si quisieran, tendrían el ave en la región de Murcia. Con lo cual que si nos dejen de vender la milonga, el día de la revenga que se vaya ya todos los días donde quiera, que se vaya a la playa, donde se puede que se vaya. Porque están mintiendo, están manipulando, están muy cabreados. Están muy cabreados. De hecho, hoy le han adjudicado a Pedro Antonio Sánchez, una empresa que tiene de abogacía, para que hagan de. De, de, ...de asesor del Partido Popular de la Región de Murcia. ¡Manda cojones! ¡Manda cojones! ¡Manda cojones! Es que, es que tienen un cabrón encima que no hay quien pueda con ellos. Pero que de todas maneras el tema a que a nosotros nos afecta y nos importa es el soterramiento. Lo que ha dicho el compañero Antonio, la, en la directriz de la, de la Comunidad Económica Europea... ...que tantas veces hemos dicho y cuándo, y cuando y cuando y cuando ...ya lo tenemos. Todas estas cosas es cuestión de tiempo, hay que trabajar y el trabajo a corto y a largo plazo da sus frutos. Eso lo iniciamos nosotros en el año 2014, como ha dicho Antonio. En el 2017 lo pudimos defender y ahora tenemos la resolución diciéndoles que o lo hacen en condiciones o serán sancionados una vez más, porque España está muy acostumbrada, es el país europeo más acostumbrado a pagar sanciones de la Unión Europea, por incumplimiento, por incumplimiento. Porque se lo pasan todo por el forro, eh, donde quiera, cada uno. Entonces, nuestro objetivo, soterramiento, que quieren nadie, lo tiene el Que queremos ir a Madrid más rápido, tenemos camarilla. Pero nosotros, mientras tanto, vamos a trabajar por el soterramiento y hasta que no lo tengamos aquí, tenemos que estar aquí todas las noches. Gracias. El 27, de abril, el 27 de abril iniciamos una denuncia ante el fiscal jefe de, de aquí de, de la provincia de Murcia sobre la catenaria. Una denuncia que presentó Joaquín Contreras en nombre de todos los vecinos. Una denuncia que no voy a, a leer porque son nueve páginas y.. Pero la buena noticia de, de hoy. ...es que con esa resolución de la Unión Europea... ...esta misma tarde... ...se la hemos adjuntado al fiscal... ...se la hemos mandado al fiscal para que la adjunte... ...esto nos da una fuerza tremenda... ...porque es una sentencia... ...es una sentencia que le da fuerza al fiscal... ...y que de suponemos que se apoyará al fiscal... ...porque recordemos que al fiscal... ...en Madrid... ...la Audiencia Nacional... ...no le quitó la razón... ...al fiscal le quitó la legitimidad, algo inaudito en España, que al fiscal de medio ambiente le digan que no tiene legitimidad para denunciar una obra por la falta de impacto ambiental. Pero esto hoy cambia mucho porque esta, esta información que no es... Hemos tenido la fuerza. Tenemos. tenemos, Hemos tenido hasta ahora, y vamos a seguir teniéndolo, claro, eso por supuesto. Eso ni se ahora más. No Pero hemos tenido el coraje, la fuerza, la categoría, la dignidad, de aguantar todos los chaparrones, de seguir aquí, de estar aquí, de estar aquí hasta llegar a este punto. En la Asamblea Regional, este jueves pasado, el anterior, cuando salieron del hemiciclo de los políticos, yo estuve hablando con algunos de ellos y les dije, que sepáis que vamos a seguir en la pía. Aunque esto esté firmado, vamos a seguir en la pía. Y Uralburu me dice, riéndose, dice, y eso... No hemos, tomado, hemos vendido, no hemos tomado la cerveza, y hemos hecho un brindis, y hemos dicho, hemos trabajado mucho, mucho, y seguimos trabajando, porque tenemos la verdad que se vayan a la mierda porque tienen que claudicar, tienen que claudicar, tienen que claudicar. Y eso, y eso, y eso, hasta, hasta tenemos que seguir constantemente aquí hasta que no veamos el agujero, hasta que no veamos el agujero, porque eh, hay que dar tiempo al tiempo y aprender a esperar como bien hemos hecho, porque a su vez del tiempo ...tiempo no ha dado y nos dará... ...para ver el sostenimiento hecho... ...y mientras tanto luchando hasta el final... ...hasta el final... ...bueno, eh, se ha dicho por ejemplo... ...que en Europa, en la comisión... Eh, ...denunciaría a, a, al gobierno español a todos... ...si esto no se toma medidas... ...yo creo que cuando se denuncia a todo un pueblo es porque no se conoce los verdaderos, eh, iba a decir asesinos, los verdaderos asesinos económicos. Aquí está muy claro quiénes son los que hay que denunciar. Es al PP de Madrid, al que era el PP del Gobierno, y a su delegado, que era Bernabé. A Miras, que es de la región, y a Valleta, que es del ayuntamiento, y a su socio, Adif. Así que si tienen que denunciar a alguien, tenemos que demostrarles, por las calles de Murcia y aquí, ...que sabemos quiénes son... ...los que lo han provocado... ...no los que estamos aquí... ...en segundo lugar... Eh, ...estoy de acuerdo con lo que han dicho mis compañeros... ...pero... ...esa pasarela... ...lo la colocó aquí... ...el doctor Bernabé... ...que no sé si tiene título... ...me le importa un pledo, ...para desmoralizar... ...a los que estábamos aquí... ...y a muchos... ...parece que lo desmoralizó... ...bueno pues... ...esa pasarela... ...hoy en plan broma... ...Fernando y yo decíamos le vamos a dar 15 días a que el gobierno, a que los fiscales, a que los jueces, paren la obra y empiecen a desmontar esa pasarela que no tiene ningún uso, porque no habla ofensores, porque aunque nos digan que la quieren para cuando se haga el soterramiento, que como sabéis se va a hacer un bypass de allí para pasar aquí a este lado y que se pueda soterrar hacia allá, esto se podría hacer en 15 o 20 días y, bueno, si tiene que estar parado, que esté parado. Pero esa pasarela tenemos que verla como la desmontan. Y si no la desmontan, vamos a colaborar el para que la desmonten, aunque sea inutilizarla. Y hay otra cosa más, hay otra cosa más. El muro, el muro no debe estar ahí porque no hace falta un muro por la vía provisional. Y están muriendo pájaros a montones. ...y no, soy, no es que sea del PAMBA, pero me PAMBA en otras cosas. Así es que, termino, el muro tiene que desmontarse, igual que lo han montado. Y si eso dicen que ha costado mucho dinero, hay que echarle la culpa a quien lo ha hecho ilegalmente. Así es que, como dicen los compañeros, hay que estar aquí, pero si no, mira la pasarela en, en poco tiempo, si no, acaba con el muro en poco tiempo... Aquí estamos bien, pero hoy dentro estamos mejor. Bien, Antonio eh, Coméntanos Coméntanos, ha habido mucha gente que se ha incorporado ahora La noticia que has comunicado aquí en esta plaza de soterramiento, En este ducentésimo, nonagésimo, sexto 296 días consecutivos de protestas, de protestas en Murcia Ya a porque Alguna noche se me olvida Mira eh. Y vamos a ver que Antonio de la plataforma Prosoteramiento nos cuente de primera mano esta noticia que como era informado aquí en esta plaza a toda la gente, a toda la gente, está siendo portada de medios digitales y abriendo boletines informativos. ¿Qué noticia se ha recibido hoy desde el Parlamento Europeo? Desde el Parlamento Europeo la noticia que se ha recibido es, ni más ni menos, que, bueno, que es lo que, lo que decíamos nosotros, que, que el AVE no podía llegar con una catenaria porque no tenía la Declaración de Impacto Ambiental para ello. La Declaración de Impacto Ambiental, que se realizó en el año 2009, no incluía ni la catenaria ni que el AVE llegara en, en superficie. Eh, se empeñaron en que, de, que eso era así, que no hacía falta esa Declaración de Impacto Ambiental, ...y ante nuestra denuncia en la Comisión del Parlamento Europeo... ...y ante la pregunta, nos han contestado de que... ...si España, eh, el Ministerio de Fomento en este caso... ...se le ocurriese meter el AVE sin catenaria y en superficie... ...pues, eh, obraría con una sanción económica a, ante, ante España... ...que además es uno de los países que más incumple... ...las normativas europeas... ...y es uno de los países más sancionados... ...esto es importante por un motivo... Esto le da fuerza también al nuevo delegado del gobierno para que no incumpla una ilegalidad y diga que no puede llegar el ave así, que no, que no, tienen que, no van a llegar catenarias, que no se puede llegar con catenarias y así pues, pues dejar el ave eh, durante un tiempo hasta que, se haga el, hasta que se haga el soterramiento. Se hace el soterramiento y después pues, pues llega el ave. Pues, ¿Se puede decir que ahora mismo el Parlamento Europeo ...ha dicho que la única forma de que llegue el AVE a Murcia es soterrado. Totalmente. La única manera que llegue el AVE a Murcia es soterrado... ...porque es lo que marcaba la Declaración de Impacto Ambiental de 2009. Entonces, si no llega soterrado, incumple la legislación. Y para la gente que está en Murcia repitiendo el mantra... ...de que sí, sí, si el AVE va a llegar soterrado... ...pero hay que seguir haciendo... ...vías alternativas... Eh, ...hay que seguir haciendo muro, ...hay que uh, mantener la pasarela... ...porque es necesario para el soterramiento... ...respecto a eso... ...¿qué ha dicho Europa... ...o qué se puede interpretar de lo que ha hecho Europa? Eh, Europa eh, no ha dicho... ...cómo tiene que llegar el AVE... De, ...de qué manera técnica... ...pero sí ha dicho de qué manera no puede llegar... ...y entonces nosotros lo tenemos claro... Eh, ...el AVE, la única forma que puede llegar a Murcia... ...es una vez que esté hecho el soterramiento... ...por la misma declaración de impacto ambiental... ...lo que sí se puede hacer es una vía provisional... ...en la que pasen los trenes actuales, que no es el ave. ...estamos hablando de cercanías y media distancia... Pues esa vía provisional, al no al no tener que ponerse la catenaria ...no hace falta cerrar el paso a nivel de Santiago del Mayor... ...y ese monstruo, que es una pasarela, no haría falta... Eso, ...eso es un monstruo que además ha costado un dineral... ...para que luego lo tengas que quitar... ...ahí hay un amasijo de hierro que es bastante caro, que hay que hacerlo... Para, ...para un tiempo... ...ese dinero se lo podían haber ahorrado... De, de, ...de esta manera... ...y además no solamente el dinero... ...económico de la pasarela... ...es el coste... ...a los vecinos... ...de tener que cruzarla... ...y es un muro que aquí quedaría totalmente cerrado... ...que aislaría a unos barrios del sur... ...con respecto al resto de la ciudad... ...y lo que solemos decir... Eh, ...cosas tan cotidianas como comprar el pan... Eh, ...ir al instituto... ...que es ese que hay allí... ...o darte una vuelta por la, la misma ciudad de Murcia... ...es que tampoco tienes por qué hacer una cosa cotidiana... ...sino porque hoy me apetece ir a Murcia a darme una vuelta... ...y no tengo que ni por qué subir por una pasarela... ...ni por qué dar una vuelta en coche... ...de varios kilómetros... ...porque la ciudad es tanto mía... ...como del resto de, de, de los ciudadanos... ...eso es lo que, lo que, lo que, lo que dice Europa, es decir... Qué entonces, qué falta? ...entonces digamos que de alguna manera... Esto ya lo deberían conocer quienes han ido haciendo todas estas obras. Comprendemos que derrochar dinero público no es delito. No es ético, pero es legal. ¿Y se amparan a la legalidad se han amparado a la legalidad para seguir haciendo obras derrochando dinero público? Pues derrochar dinero público no es delito, según. Si se demuestra que lo han derrochado, mmm, se puede hablar de malversación de fondos públicos. Eh. No todo... Toda, mal, ...toda malversación es derroche... ...pero todo derroche no es malversación... ...y entonces ahí son muy expertos... Eh... ...se puede... ...si la, si ellos... ...si se puede demostrar de que ellos sabían... ...que eso no se podía hacer y lo hacen... Eh, si sí se puede meter un lío, pero bueno, no, no es el caso... ...tampoco del que estamos hablando, pero nosotros... Eh, lógicamente si, si se sancionan a España... ...como... ...creo que hay 30 sanciones ya este año... Eh, ...desde Europa, al final quien lo pagamos... ...somos todos, no, no es... ...no es el ministro, si lo pagase el ministro... ...seguramente estaría más atento de lo que está haciendo... Si, ...si la cantidad de millonarias que nos ponen en Europa... ...en multa, lo tuviese que pagar el ministro de turno... ...pues seguro, seguro que miraría bien lo que está haciendo... ...pero como lo pagamos entre todos... ...pues entonces parece que, parece que no nos multan. Es que es eso, es que aquí lo que muchas veces como ciudadanos... ...la gente, lo que no nos damos cuenta es que... ...cuando hacen una hora... La, la pagamos nosotros, si la obra hay que tirarla, la pagamos nosotros, si por tirarla hay que indemnizar a alguien, la, lo pagamos nosotros, o si se tira porque no sanciona, lo pagamos nosotros y al final todo lo pagamos nosotros, o si la obra no se utiliza como los aeropuertos, lo pagamos nosotros, todo lo pagamos nosotros. Bueno, aquí detrás tuya la gente se la dando... Va, venga, tómate... No, no, no, toma? Un, pe un pequeño paso. está ah, celebrando claro. un pequeño paso? Somos pero, dos. Pero cuando estamos diciendo a los vecinos... Eh, paso a paso esto sigue, no nos podemos descuidar ni un poco porque cuanto nos descuidemos son expertos en intentar darnos la vuelta. Muy bien Antonio, pues Gracias, sí. hoy un día importante. Hoy un día muy importante. De un, muchos que tienen por venir. Que tienen que venir. Gracias, Antonio. Bueno, pues aquí la gente celebrando que hoy. Es un día muy importante, muy relevante. A ver, venga, aquí lo que falta es alguien que reparta. ¿Queréis pasar la vitela? No. Ah, sí. Mañana analizaremos con más calma todas estas noticias. Saludos, Nuria, Marcos, Carmen. Bueno. ...tantísima gente que estáis en Periscope... ...también he visto bastante gente en Facebook... ...compartiendo en Facebook, ¿eh? ...importante difundir en Facebook... ...difundir en páginas de Facebook, grupos... ...porque la gente somos los medios... ...y tenemos que informar a la gente... ...la gente tenemos que informar a la gente... ...hoy ciertamente está siendo... ...noticia... ...en los medios, pero... ...tenemos que dar y contar... ...la parte humana de la noticia... ...tenemos que dar y contar la parte humana de la noticia... ...y que son 296 días... ...296 días de lucha... ...entonces, bueno... ...que el AVE tiene que llegar... ...soterrado... en lo que ha hecho Europa... ...que si no lo hace, sanciona... ...no sería la primera vez que algo no se... ...no se cumple y acabamos pagando la sanción... ...ojo con eso, eh... ...entonces, aquí la gente que ha decidido... ...que la lucha continúa... ...que se va a seguir viniendo a las vías... Por tanto, sigue las retransmisiones, sigue esta revuelta de ¿eh? la huerta, todo el verano. Eh, no tengo alcohol, no tengo. No tengo eh, tampoco. Nada, nada, nada. Agua, yo tomo agua, nieve, yo tomo agua. Yo tomo agua de la nieve. Tomo agua quiere, Que no puede beber. Tampoco, ahí está, Marilu, tú sí que me... Vamos a ver, Cecilio, no puede beber. Y tampoco tomo nada que no sea agua, zumo. Sino... Bueno, Cecilio, que lo hemos conseguido. Ahí, ahí. Francisco, celebrando. ¿Eh? Ahora, ahora no. ¿Qué, ce, ce, celebrando la buena noticia. Sí. ¡Hombre! ¡Es lo mejor que hacemos aquí! ¿eh? Pasico, pasico, conseguir lo que el pueblo se merece. Y nada más no queremos. Ni en busca ni pensé que, que eso en el, de, en el ejército me enseñaron a que ni los pensé que... ¿Y los creí que? Y los creí que, que eso no valían, El sí o el no. Y nada más. Creí que, pensé que, amigo de tonteque. No valían nada. Amigo de tonteque. el que, el que, la, el que la tierra paraba en el ejército. Y digo, pues aquí, el que haga, el que haga eh, la, la medida que la pague. Muy bien, Francisco. Y seguimos en esta lucha. Seguimos en esta lucha todos los días que haga falta. Aquí tenemos ahora a la cámara. Otro año más, dice Conchi. Tenemos en la cámara hoy... ¿No quiere salir María? ¿Qué nos dice Consi? ¿Qué nos dice? Que para septiembre ya hace un año. ¿En septiembre un año? Pero lo que no queremos es tener que contar el día 360, que hemos dado un giro de 360 grados y está muy guas que cuando empezamos, ¿eso no? Eso no, eso no, eso no, eso no. no. Eso no, ¿eh? Pero esto, esto es bueno, ¿no? no me ha venido. Esto es bueno. Esperemos que no le den la vuelta. Pero claro Los, los ladrones sinvergüenza, estafadores falsos Que no le den la vuelta a la tortilla ¿Ah, sí? No creo que puedan darle la vuelta a la tortilla Viniendo de allí, de Bruselas, ¿no? ¿No sería la primera vez que nos sanciona y lo pagamos nosotros? Claro, como como todos los policías y todo, ¿quién lo paga? Nosotros, aquí, ¿todo? Ocho meses aquí, no digo más, no sea que me den la cara y me cojan los policías por ahí No pasa nada, Conchi, no pasa nada bueno. Ay, que está en tíos. Sí. Mira, mira, mira allí, todos, todo, están disfrutando. Es que bueno, Gonzalo. Estamos brindados. Venga. Esto, no sé cuál es este. Este. No va. Vamos a hacer. Este. Bueno, pues. Si sí ves a María, sí. ¿Pesa o no pesa esto? Sí, besa. ¿Eh? Y estamos con María, nuestra camarógrafa. Juan, hoy ¿oh, estás contento o no? A ver, coméntalo por aquí. ¿Eh? No, gracias, Antonio. Hay que estar contento. Antonio, hay que estar contento. Hay que estar contento. Cuando.. Ahora, yo estaría más contento. Yo estaría más contento si el señor Sánchez, que está en el gobierno ahora de, de presidente, cogiera e interviniera las cuentas de Murcia por chupósteros aquí en Murcia. Porque estamos demostrando que Europa misma nos va a meter una multa del 15, porque unos señores del PP han estado arrasando y haciendo lo que les daba la gana, como si esto fuera su tierra, su, su cortijico. Entonces... Ni han hecho hueco, ni han hecho nada, se han gastado las perras, nadie sabe dónde están, han puesto unas multas que son tan falsas y lo que debería hacer el señor Sánchez es ver lo que hay y si no está bien hecho, intervenir las cuentas en Murcia. Y segundo, todas las multas esas falsas que se ha llevado este hombre allí para que no las, no las ponga, denunciar a cada uno de los policías que puso una musa falsa y al señor Bernabé meterlo al trullo ...por sinvergüenza, por defender a esos policías que decía que vendían multas verdaderas... ...y como son falsas, alguien tendrá que pagar por eso... ...y alguien tendrá que pagar por el dineral que se han gastado... ...teniendo aquí siete coches de antidisturbios... ...cuando están demostrando que lleva un mes el PSOE... ...y aquí no había antidisturbios, y aquí no pasa nada... Entonces, ...todas esas cosas hay que hacer que se paguen las consecuencias... ...y las consecuencias son... ...el señor Bernabé en la cárcel por sinvergüenza... ...por haber estado con un estado de sitio aquí... ...y multando y jodiendo a la gente... ...y el señor mira en su casa por más gestor... ...y intervenir las cuentas de Murcia a ver si las sanean de una vez... ...y luego, y luego, ve como hay señores... ...que entregan sus votos a un partido... ...gratuitamente, y que siguen haciendo cosas por Murcia... ...gratuitamente como es y a una comisión, una señora de Podemos, a la que le han contestado y a la que le han dicho que esto es ilegal y que nos van a multar, como sigamos por el mismo camino. Hay que ser generoso cosa que el señor Sánchez con Podemos no ha sido generoso. Sin embargo, Podemos está siendo muy generoso con ellos. A ver si tomas nota que las elecciones están cerca. Y estamos muy contentos por las cosas como, como están encaminándose, que parece ser que al final tendremos soterrado lo que ya llevamos pidiendo 30 años. Que no es que no queramos el ave, es que lo queremos soterrado. Y si alguien lo quiere más rápido, que ponga de su bolsillo dinero y se agilice el tema. Y me refiero a los señores empresarios que tienen tanta prisa. Si quieren ir más rápido, es que paguen, que son los que lo van a usar. Que aquí el 90% de los murcianos no va a coger el ave en su vida. Porque entre otras cosas, me sale más barato ir a Madrid en coche que en ave. Así que sí, estoy contento pero me gustaría que el señor Sánchez empezara a tomar medidas contra los que han estado gobernando de la manera que han gobernado en Murcia. Que ya lleva uno, un mes en el gobierno, ya tiene tiempo. Que tiene muchos asesores. Así es que que empiece ya a meter manos a los sinvergüenzas. que es lo que tiene que hacer? ¡Méterle! Aquí lo que está claro es que, de sea el partido que sea, lo que tienen que hacer es procurar por el bienestar de los, de los ciudadanos, porque al final esto... Entre otras cosas, aparte de los prejuicios sociales, los prejuicios a las personas en su salud, en su vida cotidiana, vida personal, familiar, laboral, también para la gente que aparentemente no le afecta esto y que ni siquiera ha venido un día, lo van a acabar pagando, y, do, y dos veces, porque se paga la sanción y luego los recortes luego quieres ir a la, a la ciudad sanitaria de la Arisaca... Claro. ...y no te atienden como debería... ...o a los Morales Mesegue o a la Sofía... Luego se ...los hospitales no funcionan... Luego y, se, se y, se, ...y se quejan, claro... ...es que el muro está costando mucho dinero Pero y mucha salud... ...lo peor de todo, Cecilia, es... ...que esos que tienen seguros privados... ...que dicen que hay que hacerse seguros privados... ...cuando tienen un problema en Mesa del Castillo... ...como tuve yo en el San Carlos... ...por inesto... Cuando tienen algún problema boloso, ¿sabes dónde van? A la risaca. Y la risaca mira tú qué casualidad que es pública, pero luego se quejan. Vamos a dejarnos de conciertos con las privadas, que se llevan los billetes a manos llenas, y vamos a fomentar la pública que es mejor sanidad que la de San Carlos y que la de, y que la de los demás hospitales concertados. ¿Eh? Porque, mira, te voy a decir una cosa. Y te la voy a decir, aunque no me van a poder denunciar porque tengo razón. Mira, yo fui al San Carlos a operarme de un forúnculo en la ingle. ¿Sabes de qué me querían operar? De una uña en el pie y de la nariz. Y entré al quirófano y me quería operar el cirujano de la nariz. ¿Sabes lo que hice? Salirme en carzoncillos del quirófano, pero echando leche. Y poner una reclamación en la risaca. O sea, una reclamación en Reina Sofía. ¿Se confundieron de expediente? O ¿Eh? Eso. Ellos sabrán y el cirujano todavía decía que me había visto que sí, de la nariz que me había visto claro, a la media hora me estaban llamando de la administración de San Carlos que qué había pasado digo que esto es un atajo de ¿Eh? y donde no había hueco en, la, en el Reino de Sofía al, al mes y medio estaba yo operado ¿Eh? eso es lo que tenemos con los conciertos de la, de la privada que van como borregos operando, operando, operando, operando. ¿Eh? y así vamos uno muerto en la clínica de San José, otro lo dejado incapacitado en otra clínica y que lo han tenido que indemnizar y que ya no puede hacer su vida normal. A mí que me querían operar de, de lo que no era. Así estamos. Esas son las privatizaciones de los gobiernos que hemos tenido. Esa es la sanidad que tenemos. Pues que la gente sepa que todo el derroche de dinero público que se ha hecho, se está haciendo y se sigue haciendo, repercute a todos en su bienestar. ...y sobre todo en su salud... ...que es lo más importante... ...de la suya y la de su familia... Porque ...que sepan... ...que si nos mete una multa... ...o una sanción Europa... ...por esto del muro... ...no van a ser diez euros ni cien... ...van a ser millones de euros... ...y esos millones de euros... ...los recortarán de otros sitios ...así es que por pues, ahí estamos... ...pero contentos por la... ...por la... ...por el camino que están tomando las cosas... ...gracias a uno y a otro... ...así es Juan... ...bueno, pues... hablando Juan siempre... ...muy claro... Y bueno, 296 días consecutivos y vamos a, ver, vamos a ver qué consecuencia tiene la noticia que hoy hemos recibido de que desde Europa exige al Gobierno que el tren de alta velocidad llegue a Murcia Soterrado y que en caso contrario sancionará al Gobierno. Evidentemente lo pagaremos todos, decir, si el Gobierno hace lo que tiene que hacer bien, y si no lo hace pues sanciones para las, las sanciones para todas las personas ¿eh? es para la gente a ¿Eh? sí. vamos a pedir más opiniones de la gente en esta noche que, que bueno, que ya estaba bien de recibir solamente malas noticias vamos a preguntar Buenas. Dios, Dios, Dios. buenas, Isa, vente por aquí. Isa, vente, venga. Venga, mejor, mejor, venga, anda. No, no. o oh, Pepi, venga. No, no, calla. calla. Vamos. ¿Qué? Venga. Es que no. Nomás voy a necesitar ayuda. A ver, Isa, vente por aquí. Hablo. ¿Por qué no hay un momento? El micrófono? A ver, Pepi e Isa, ¿qué os parece la noticia mía, de Europa que ha, que ha dicho que el ave tiene que llegar soterrado y si no, sancione? ...al gobierno que lo pagaríamos todo. Pero al gobierno de España, ¿eh? Sí, sí, sí no, sí. no Murcia, de España, o sea que está todo... Sí, sí. Está todo en España. Una noticia decir. que estábamos esperando, está esperando ya mucho tiempo. tiempo. Mucho tiempo y muchos mucho. meses. Pero bueno. Pero claro, es que ya sabíamos que, la, que esto es así. Sí, lleva esto, su tiempo y pero... lleva su... Su tiempo y su negocio, sí. esto es como toda la vida, hay que negociar. Y tener paciencia. Y tener paciencia. Que ya había personas ya que estaban ya es muy, muy impacientes paciencia. esperando la noticia de Bruselas. Es cierto, que y que... mucha gente que no, estamos... que no ha querido esperar y, sí. y bueno, y dice lo que quiere. Sí, pero bueno, pero dicen. Y, pero no. No, nosotros seguimos aquí, sí sí sí con esta paciencia, que no sé la paciencia de dónde la hemos sacado, pero bueno, de momento... Pero estamos como si no hubiera tocado la lotería desde que está es el nuevo gobierno. Gobierno. Es cierto, sí, no, sí, sí. O sea, no que... sé, el, el gobierno nuevo del PSOE no está dando Bueno, bueno no está dando una, vitalidad, una esperanza y una, una esperanza y una sonrisa. El nuevo bueno, delegado, eso ya, eso es sí, bueno. nos sí, sí, sí, lo, sí. lo sí. comeremos cuando venga aquí a las vías. Sí. Ya, ya, estuvo aquí en las vías y ya dijo algo, pero bueno, no dijo. El, bueno, 18. se ha dicho que el 18 viene Pero viene, no viene con esa Viene el... Saura Viene Saura con el... Ya ya con, con los proyectos lo, ya, ya con lo que nos van a hacer El proyecto Pensamos o Pensamos que sea el, favorable se viene con, la, con la solución del soterramiento Vamos ¿Qué? a ver, no es solución, será un proyecto Que dice que no Será se un oye? proyecto de, de soterramiento, digo yo Claro, claro, por supuesto Imagino que, que ese proyecto será el que siempre Ha defendido la plataforma Y que, pues, vamos, y por lo que estamos, y que estamos aquí ya tantos por años muchos. luchando estamos aquí muchísimo tiempo sí. muchísimo tiempo aquí luchando por... casi 30 años bueno nosotros yo por lo menos estoy desde el 2012 yo no sí. lo sé se me ha olvidado desde, desde no sé la fecha no pero yo luchando yo yo hace por esta, por esta aberración que querían, que querían hacer con Murcia es cierto hace Al seis final... años Hace seis años que nos poníamos aquí, Mal. solamente un día, los martes, sí, sí, tú venías sí, también. Claro, desde el 2012. Nos poníamos, eh, siempre sí, éramos sí, la sí. misma gente, nos veníamos los cuatro martes Los Cuatro viejos, aquí. decían, bueno, tú ¿no? Cuatro viejos, sí, pero, pero, yo, yo no, sí, yo si también. Si no van a hacer caso, eh, estoy si envejeciendo cuatro, aquí. Cuatro, eh, mo, eh, estoy no, envejeciendo nena, aquí. Nena, nos estamos dejando media de visa. Me, me, me, yo tengo, yo tengo yo la vienda de varices de los plantones. Sí, pero bueno, no pero, y cómo sí. hemos crecido en Madre todo? mía, esto eh, eh, En amigos Mena, Sabes que te digo que dicen que no hay mal que no bien, por bien no venga Y esto, lo que hemos formado aquí La familia que se ha formado aquí Yo estaba viviendo he estado viviendo 10 años en el barrio Y yo no conocía casi nadie Y ahora esto es como si fuéramos familia Esto es un, una unión Porque estábamos luchando por algo Que, que, que, que sabíamos que no que no que era una injusticia Y que era un mal para No solamente para el barrio, para Murcia ...que era un desastre lo que iban a hacer... ...que no tienen vergüenza... ...eh, no tienen vergüenza... ...los que están gobernando aquí en Murcia... ...tanto tiempo... ¿eh? y que hayan consentido... Lo, eh, ...tener estas vías... ...y estos dos pasos a niveles que tenemos vergonzosos... ...para comunicarnos con Murcia... ...eso es una vergüenza... ...en la séptima ciudad de España... ...y que tengamos que, que pasen 70 trenes... ...y, y dicen que, ¿qué, ¿qué ha dicho hoy uno del PP? ...que no somos tantos... ...si somos casi 200.000... Guillemón. ha sido guiñamón. Ay, ah, ah, bueno. guiñamón. Es Ese que lo vamos a echar como a Bernabé. Es que ahora está... haga el favor de callarse ya de una vez, que cada vez que nos vemos nos va a salir urticaria. Ese es tonto perdido. Sí, 18. Ah, ¿Quién viene? ¿Qué? dónde aquí a la pie? Pero le con la... Con la esta de investigar de... con la comisión de investigación. ¿Pero ¿viene para qué? Para investigar. Para, para, para, para ver los lo, lo, lo, lo, lo muros que están haciendo, porque los muros están lo, pero esto, esto corre que vuela, los muros están aquí ya casi Diego con esa, viene Diego con Pedro Saura, Tebar, también viene, viene el jefe de seguridad ferroviaria, viene Juan, ¿eh? el nuevo, la, la nueva idea de ahí ahora mismo no, no lo sé ¿Eso? ¿Cuándo, ¿cuándo? El día 18, el día 18. ¿Sí? dice que viene eso, que viene, que viene Saura, una comisión de, pero viene Pedro Saura, pero sí. viene Pedro Saura con, con un proyecto. Yo he dicho al final, será, con ciudadano, un al, ciudadano de al final se acompañó, dice que no, que viene con una solución para el soterramiento. Sí. Sí. Vamos a ver, proyecto o solución para mí que sea lo mismo, pero quiero que sea ya, bueno, barracín. Sí. Bueno, este. Sí, están diciendo por aquí que ya que no vamos a consumir más Estrella de Levante, por si acaso tiene algo que ver con esto. ¿Eh? Bueno, ya no sé yo si seguirá con esto, pero qué poca ayuda, no hay derecho a esto. ¿Eh? ¿Para qué están los políticos? ...para ayudar al pueblo, para hacer lo que el pueblo quiere... ...para eso se les vota, ¿Eh? ocultos y ...que son unos sinvergüenzas ladrones, ¿Eh? ...menos mal que ha venido con esa y ya, bueno, bueno... ...esto ya y que lo hayan esto hecho se ha revolucionado... revolucionado. ¿No? ...esto, vamos a ver, que no... ...yo creo que es una persona que no nos va a fallar... ...sabe, y que mmm, está por nosotros y por la justicia... ...que ya era hora de que vinieran políticos que miren por el pueblo... Ya, el Partido Socialista anterior tampoco me gustaba mucho, pero este yo creo que sí. Por lo menos todo lo que está haciendo Pedro Sánchez a mí me está gustando.